En vista del en, enorme éxito obtenido, enorme, por lo menos he tenido, mmm, ya llevo por lo menos 50 visitas. Enorme, no, un poquito más, en realidad, cerca de 80. Del tema este de The Rights of Man, pues del librito este de Don Antonio, Tony Trishka, que lo llamamos en los, en los círculos, el Tito Tony o Don Antonio. Eh, pues lo... Un temita que he sacado que se llama The Rights of Man, que es un, una cosa así céltica, ¿vale? El ritmo que tiene en realidad no es, no es céltico, no está en el típico 6x8, sino que está en 4x4, pero sí que tiene un lo que llamamos bounce, es decir, tiene una, una retanquilla ahí tinto, tinto, tiene un poquito como caballito que, que va ahí pues cabalgando, ¿vale? Y nada, os voy a hacer un tutorial, la tablatura como ya sabéis, y si no lo sabéis lo digo ahora mismo No la puedo poner porque tiene copyright, porque está en un libro Pero digamos, el libro lo podéis adquirir y ya está, y ya se acabó el problema Aparte que el libro este, os gastáis el dinero, no sé si sale en torno a... creo que a mí me costó 25 euros eh, A lo mejor vale 30, pero es que este libro ahí te, tienes, lo tengo ya hace por lo menos 5 o 6 años y es que le sigue sacando cosas, es que hay un montón de estándares y hay un montón de, de cositas Y le sigue sacando cositas todos los días, con lo cual es una inversión magnífica O sea, si tenéis los 30 pavos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Bueno, dicho lo cual, eh, nos ponemos al tema, ¿vale? No hay tabulatura, insisto, venga, al libro del Montecón. <música> Es dos veces cada parte pero por mor de la, de la brevedad lo he dejado así vale si queréis ver el tema completo lo tenéis en mi en mi, en mi canal coño os voy a poner el enlace ya y, y os buscáis la vida Venga, bueno vamos a ver un poco la mano la mano derecha eh, perdón la mano izquierda voy a tocar la primera parte vamos a dividirlo en parte a y parte b eh, la parte a luego tiene dos partes o sea digamos lo repite dos veces lo repite dos veces, no, lo repite una sola vez, es decir, lo hace una vez, lo hace otra vez y el final de la segunda vez que lo repite es un poquito distinto, ¿vale? Bueno, pues la, la primera parte sería... ¿Vale? Esta es la primera parte. Y ahora voy a poner esto de otra manera para que se vea un poquito... La mano izquierda y la mano derecha. ¿vale? Bueno, <coughs> empezamos por la, la parte A de la primera parte, la que tiene un final, luego hacemos la parte B de la primera parte que tiene otro final distinto. Importante, vamos a empezar con el dedo índice o la tercera cuerda, ¿vale? no con el dedo pulgar que es lo que te pide el cuerpo humano, sino el dedo índice. Y vaya a ver luego por qué. Entonces empezamos al aire segundo traste de la tercera cuerda Prim eh, segunda al aire eh, da, da, da, da, primer traste de la segunda cuerda perdón ¿ya ve ya le he dado con los dice con el pulgar single string, es decir, estoy usando nada más que eh, índice pulgar o pulgar índice, como queramos decirle. ¿Vale? Ahora esto todo es single string y ahora un poquito de melódico. el pulgar en el mismo sitio donde empezamos pero en vez de darle con, con el índice con el pulgar y es por eso por lo que luego empiezo con el, con el índice y es lo que me permite alcanzar ciclo velocidad si no me, me atranco ahí pulgar debo empezar con el índice y ahora este final es distinto hago segunda parte. Bueno, la segunda parte es melódica casi totalmente. Y empiezo, me voy a tener que ir al traste. Eh, básicamente voy a tener la misma postura, ¿vale? Este dedo va a estar anclado en la segunda cuerda, voy a ir subiendo, bajando, pero casi siempre va a estar aquí en la segunda cuerda. Luego va a haber un momento que voy a tener que cambiar y poner estos dos, ¿vale? Pero casi siempre voy a estar en esta postura. Entonces empiezo... repito estos son forward forward vale repito vale y ahora hago y aquí, calla ya aquí meto el, el traste sexto de la tercera cuerda aquí estoy metiendo el traste séptimo de la segunda y, de la, pri y la primera el traste séptimo y al aire También podía hacer así, pero creo que es mejor así porque esto me permite, luego, volver otra vez al, al anclaje que, que decíamos que tenía de, del dedo este, el dedo corazón en el traste quinto de la segunda cuerda. En el traste quinto de la segunda cuerda, no, en la segunda cuerda, mejor dicho. Entonces, porque ahora vuelvo. No sé si habéis visto esta parte, la repito. Entonces venía de aquí. Y ahora hago Aire. Sigo en esta posturita que habíamos dicho que íbamos a dejar. Pero tengo que meter esta nota aquí, que es la cuarto traste de la tercera cuerda. Casi, casi lo más difícil del tema. Voy a poner así que se da también la mano derecha. Esto lo voy a tener que practicar un montón. Esto son dos veces dos forward roll en la segunda y la primera, pero es lioso, ¿vale? Y ahora viene la parte más chula de para mí, que yo creo que son los tripletes, los tripletes y todo. Y lo que tiene de complicado es que estoy haciendo forward todo el rato y ahora aquí es, es backward. De manera que estoy haciendo aquí Forward, y ahora aquí le tengo que dar para atrás. Y tu cuerpo, y tu mente, y tus dedos dicen: No, yo voy a seguir haciendo forward. Y luchar contra eso es lo más difícil. Contra esa inercia, ¿vale? Y ya acaba que acaba exactamente igual que la parte 2 de la primera parte. Entonces esta parte completa. Lo volveré a hacer de nuevo. es el, el tema completo, ¿vale? Bueno, eh, así tal cual, pues parece difícil, y no es fácil tampoco, no es que seamos no es que esté tirado, pero con la tabulatura, que evidentemente os sus recomiendo que compréis el libro, pues con la tabulatura va, os va a resultar más fácil. Os vais a ahorrar todo el tiempo y todas las tonterías que yo estaba hasta que he conseguido, por ejemplo, que esto es así, no así, o que esto lo mantengo anclado. En realidad en la descripción pone, dice, deja el dedito aquí puesto, pero tú sabes, te pones con la tabulatura y no te pones a leer lo, la, la descripción de, de lo que tienes que hacer, ¿vale? Y la otra cosa es importante, empezar en la, segunda, con, la primera nota con el índice. Porque si no, eh, luego a la vuelta de, del final la cago. Venga, pues ahí